¡Ojo! Oh. Oh, ¡Dios, Dios! ¡Dios, oh, Dios! Oh, ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Cuggets, go! Enemy dropping to the A.O. No me digas, boss, me acuerdan. Ah, bueno, me encanta tú. sin placas, así. me voy. Hola. Recon right. pero por Dios. Madre mía, me lo acabo de moverse. No me vio, pobre hombre. Bueno, no, el otro la pelea. al otro lado ¿no? 40 va a ganarlo Oh uh, toro, tiro en la cabeza bro Bien, ese compa de dónde salió? ¡Ay, qué Dios! Un poco pesado, la verdad, en el voy a mentirte. Venga, que aquí a la izquierda. A la idea de tener su loadout. Uff. Pues sí, sí que me dio. creo que más que hay en la radio Upa, ¿qué pasa? Que no te iba a ver, no me han disputado aquí. ¿Qué se lo fue? Vamos a saber dónde estabas, compa. madre bro no lo vi oh tirado papá ahí we'll está thank you gracias por todo, por el money and everything, me una tienda. Recon on the way. <laughs> no me jodas tú. Leje un fan de... tengo un nice. Un nice. nice. But if you lose, you're done. Fight your way out of this or capture the objective. <laughs> Sí, sí pero el problema es que perdí mis armas, creo. no es que vaya a la tienda. Aguantando. Aquí es que esto es lo único que se puede hacer, ¿verdad? Si me pongo como un loco caminando por ahí me van a matar. Y yo quiero ganar la partida. Que si tengas ahí alertado, Yo me quedo por aquí que No sé, ir de frente En la casa te lo aseguro que hay uno En esa casa de la izquierda A la verga, no lo vi Lo vi muy tarde Muy tarde No 17 kills, bro 17 kilos con 52 de nivel, hola, esto es muy raro. No lo vive, no lo vi nada, no lo entiendo.